Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 52. El repaso de hoy abarca las siguientes ideas. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La realidad no es nunca atemorizante. Es imposible que pudiese disgustarme. La realidad solo brinda perfecta paz. Cuando estoy disgustado es porque he reemplazado la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las ilusiones me causan disgusto porque al haberles conferido realidad, veo la realidad como una ilusión. Nada en la creación de Dios se ve afectado. En modo alguno por mi confusión. Siempre estoy disgustado por nada. Solo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor, condeno al mundo que veo. A eso es a lo que yo llamo ver. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así. En mis enemigos Cuando me haya perdonado a mí mismo Y haya recordado quién soy Bendeciré a todo el mundo Y a todo cuanto vea No habrá pasado Y por lo tanto Tampoco enemigos Y contemplaré con amor Todo aquello Que antes no podía ver mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida con el pasado. ¿Qué es lo que puedo ver entonces tal como es? Permítaseme recordar que me fijo en el pasado para prevenir que el presente alboree en mi mente. Permítaseme entender que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. Permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a nada. No veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, Ciertamente se puede decir que no veo nada. Solamente puedo ver lo que está aquí, ahora. La elección no es entre si ver el pasado o si ver el presente. La elección es sencillamente entre ver o no ver. Lo que he elegido ver me ha costado la visión. Ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. Mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significan nada. No obstante, mi mente es parte de la creación, y parte de su creador ¿no sería acaso preferible que me uniese al pensamiento del universo en vez de obscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? y David nos dice hoy nos sumergimos dentro observando los pensamientos que cruzan la mente recordando que solo veo mis pensamientos el mundo que percibo es solo mis pensamientos el mundo que percibo no está fuera de mis pensamientos el mundo que percibo es estos pensamientos del pasado y el futuro que cruzan la conciencia y eso no es ver tengo que elegir solo entre ver o no ver esa es la cuestión ver con la visión de Cristo ver en la luz o elegir no ver Y he hablado de no mantener pensamientos privados y no complacer a la gente. Hoy reconozco que no tengo pensamientos privados. Mientras observo estos pensamientos cruzar mi mente. Pensamientos del pasado, del futuro, del cuerpo, del mundo, del tiempo y el espacio todos estos pensamientos cósmicos me recuerdo a mí mismo mm. solo soy consciente de esos pensamientos privados observando observando todos los pensamientos que fluyen por el espejo de la mente todos los pensamientos de la conciencia estos pensamientos aparentemente privados y me recuerdo a mí mismo que ellos no existen y por tanto no significan nada. Dios no creó estos pensamientos del pasado, del futuro, tiempo, espacio, Cuerpos, planetas, estrellas, sumérgete profundamente, esos pensamientos no existen y por tanto no significan nada, sin embargo yo soy, yo soy una criatura perfecta de Dios, yo soy tal como Dios me creó, soy sagrado, soy espíritu. Ahora pregúntate, ¿no sería mejor unirme al pensamiento del universo que oscurecer todo lo que en realidad es mío? con mis pensamientos privados, lamentables y sin significado? ¿En qué voy a enfocarme hoy? ¿A qué le voy a entregar mi atención? ¿A esta corriente de pensamientos privados? ¿A este sueño de pensamientos privados? ¿O a la realidad? El reino de los cielos. El Cristo vivo que yo soy. Practico hoy con este glorioso repaso de las lecciones 6 a la número 10. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Solo veo el pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado, no veo nada tal como es ahora, mis pensamientos no significan nada.